Eh, hablamos con Tamara Petinato, Flor Se sí. cumple un año de esa noche trágica en, Sí, cómo pasa el tiempo, pensaba eh, De esa noche trágica en el edificio de Belgrano En el departamento de Felipe Petinato Que termina con Melchor Rodrigo muerto eh, Felipe está internado Y Tamara nos cuenta los detalles de esta internación Y de cómo sigue la salud de Felipe Bueno, lo vemos, por favor ¿Cómo estás transitando este día? Digo, ¿se cumple un año del, del, de lo que ocurrió en el departamento de Felipe? ¿Cómo, cómo estás vos? ¿Cómo está la familia? Eh, bien, tratamos de... Bueno, no sé, por lo menos nadie en la familia está como contando que justo se cumple un año. Eh, vamos llevando el tratamiento de Felipe y, y todo adelante como siempre, no sé. O sea, me viniste a avisar vos, de hecho, que se cumplía un año. Eh, pero bien, estamos bien. Intento no pensar todo el tiempo cómo fue ese día, que, o sea... Seguimos adelante. ¿Cómo está él? ¿Cómo, cómo se encuentra en estas fases que vos me decías recién del tratamiento? Bien, bien. Eh, él está bien. Está como en, en la etapa donde salen algunos días, eh, otros días viven ahí y van como... Bueno, lo lógico que, que van pasando todos cuando, cuando ya llevan un año limpios. Uh -huh, uh -huh. Cumple ahora un año limpio. 365 días sin, sin consumir. ¿Creías que alguna vez iba a pasar? ¿Esperabas que, que esto sucediera? ¿Tenías fe de que pasara? Eh, sí, fe tenía siempre, la verdad uno nunca se rinde y dice bueno ya está, eh, no, nos rendimos y que sea lo que Dios quiera, la verdad es que no, pero bueno, tampoco es algo para festejar, no sé cómo explicarlo, no es algo que festejas, decir bueno ya está, como es una enfermedad eh, crónica y de por vida, no es que listo, pasó un año, está curado, está todo bien, que siga adelante, es algo que es de por vida, entonces... Tampoco es que salís a festejar, sino que lo llevas con prudencia. Una alegría con prudencia. Pero te, pero te tranquiliza al menos la situación, el presente que está transitando él. Digo, como hermano, eso tal vez estás un poco menos intranquila que antes. Sí, sí, estamos tranquilos. Es una etapa por lo menos tranquila. Eh, él también está tranquilo y... Bueno, fue lo que expresó que yo lo subí a mis redes, le pedí permiso y lo subí. Eh, que él también hace un análisis de cómo estaba hace un año y cómo está ahora. Y... Y nada, está, está, está, sí, es una etapa tranquila, pero bueno, es hoy, solo por hoy es el, el lema. Bueno, bien, la sí, verdad que... Sí, porque se había hablado mucho si le habían dado el alta o no. Lo que viene teniendo Felipe ya hace un tiempo son sí, salidas transitorias. la historia, Claro, lo habíamos hablado, por eso se lo había visto en Pinamar. O sea, tiene algunos permisos para hacer algunas sal salidas Lo que dice Tamara es que lo ve bien, que obviamente es una enfermedad crónica y de por vida. Sí. Eh, pero bueno, lo importante me parece que es después de muchísimo tiempo puede hacer un tratamiento con, con mucha constancia. Con continuidad, con claro, continuidad. porque hace un año sí. ya. Sí. Lo que sí también, bueno, hay mucho hermetismo en la causa mucho. Sí. Que... Bueno, desde la familia, hablé con el hermano come. y eh, tienen a su padre de casi 100 años, bueno, no sé si tanto, sí, 98. pero muy grande, eh, internado, que está grave, mm. muy grave, de hecho iban a hacer ayer una misa que se cumplió un año de la muerte del hermano, eh, están muy mal y lo que quieren es justicia, van a hablar con intrusos, eh, no pueden creer cuando ven, no por Tamara porque es la hermana y entienden, pero no pueden creer cómo se relativiza para la familia eh, esta situación, digamos, de bueno, se está cuidando, está haciendo un tratamiento, no entienden cómo eh, le dieron esa habilitación, digamos, para ese viaje, porque ellos sostienen que a su hermano lo mató Igual, Cari, perdón. Eh, el hermano de Tamara. La causa está Felice. paralizada hoy. Está paralizada sí, y por qué. eso digo, pero hay que decir esto porque es importante, la justicia ya no está investigando, Felipe está en carácter de testigo, a partir de esta claro, recuperación, no está, nunca nunca está, declaró, eso, ¿no? está de nunca testigo Felipe, a partir de esta situación eh, clínica que estaría mucho mejor Felipe, podría pasar a estar imputado que eso es lo que quiere la familia, porque sí? la familia no pero, puede entender... Pero él, él, él, él, perdón, ¿no? Eh, ¿Él estaría de testigo simplemente por, él está en la, por la condición que tiene? Sí, como que estuvo en el lugar de los hechos en ese departamento, allí Desde en Belgrano, locos. y está como testigo. No está como imputado. Por eso lo que dice la familia ahora, el abogado de la familia, sí. lo que pretende a partir de esto, y de la recuperación ¿Y de y las Felipe, pericias también, ¿o y el tratamiento psicológico y psiquiátrico, ¿llegó a declarar él? No, no, nunca. Y lo poquito que supimos de las pericias es que había líquido acelerante en el cuerpo sí. del médico sí. muerto. Le tiraron, o sea, no lo voy a acusar porque yo no estaba ahí, Claro, no lo vi. Le tiraron líquido acelerante en los genitales sí. al doctor que murió. Entonces, lo que no termina de entender la familia de Melchor es cómo pudo escapar o cómo lo pudieron rescatar a Felipe y cómo su médico, que lo ayudaba con sus adicciones... Para la familia era consciente especial... de lo que sí. hacía también hay porque la familia que cuenta para la, familia la, familia que claro. Claro. la familia de Melchor la familia de Melchor lo que cuenta sí. es que por, él... para la familia de Petinato no no son sí, personas encontradas no y, y, no, para... y otro cosa y otro y gris también es el tema otro gris también claro. no tiene que ver con el tema de amistad y, y tratamiento absolutamente es lo que cuenta la familia por la familia dice que Melchor Rodríguez era no y no. además lo ayudaba y lo trataba la familia claro, de cuando, Melchor De Melchor. bueno y eso es bueno pero que cuando necesitaba algún tipo de medicación eh, acu Felipe acudía a él Bueno, Tamara Eso este es lo, Tamara, familia, era sí, eso es lo grave también Tamara, eso sí digo... lo que dice es que hasta último momento era uno de los más amigos y los más cercanos sí. a, por qué a... ¿Por eso también. La... Grave. Porque también está la posibilidad no tiene un médico no, que, que eh, te da una mano? No, pero la no, la no es legal policía. eso No estoy hablando vos no de poderes, eso, Felipe Porque estamos hablando de Estamos hablando de medicina psiquiátrica entonces, acá es donde yo digo, Pero y eso lo, dirá la, esto, eso, lo dirá justicia, eso lo dirá la justicia, eso lo dirá la justicia, yo no estoy acusando a nadie, estoy diciendo que eso lo va a decir la justicia, y por eso la justicia tiene que investigar, porque no sea cosa que Felipe termine siendo una víctima de un maltratamiento.